Hola a todos, vamos a comenzar el diseño de la implementación uniciclo de MIPS mediante una estrategia incremental. Para empezar, utilizaremos un banco de registros, que es este de aquí, que dispone de 32 registros de tamaño 32 bits de propósito general, es decir, que sirven para lo que el programador quiera, ya sea almacenar datos o direcciones de programas. El banco dispone de dos entradas de 5 bits que codifican los registros de lectura, que os recuerdo que están numerados del 0 al 31. El contenido de los dos registros aparece por estas salidas de aquí, cada una de 32 bits. Por defecto, el banco de registros está diseñado para realizar lecturas. Cuando queramos hacer una operación de escritura en el banco, y solamente en este caso, entonces se activará la señal escribir registro que veis aquí. A través de esta entrada de 5 bits indicaremos el registro en el que vamos a, a realizar la escritura y el dato que se va a escribir llegará a través de esta entrada. Por otro lado usaremos también una unidad aritmético lógica que estudiamos en el tema anterior y que os recuerdo que podía realizar seis operaciones: AND, OR, NOR, at, SUB y SLT. Podéis ver que los dos operandos de entrada y resultado tienen tamaño 32 bits. La ALU funciona con una señal ALU operación de 4 bits y dispone de un indicador de resultado cero. El criterio de colores que voy a seguir en todo el tema es negro para los cables que contienen datos o e instrucciones y amarillo para las señales de control. En esta diapositiva vemos con más detalles el banco de registros. Aquí marcado en rojo vemos los puertos de lectura, que son dos registros, y en verde el puerto de escritura, que es uno solo. El interior del banco podemos suponerlo como un conjunto de 32 registros, cada uno compuesto por 32 vías estables de un bit, trabajando al unísono. Los 32 bits mandan su contenido a dos multiplexores que seleccionan el, val, el valor de los registros que queremos leer y que salen al exterior del banco. En cuanto a la parte del banco que permite la escritura, a la izquierda del conjunto de 32 registros tendríamos un descodificador de 5 a 32 que recibe el número de 5 bits que representa el registro de lectura y activa una y solo una de las 32 salidas de que dispone. Esta señal se multiplica por la de escribir registro que, para indicarle al registro que debe escribir el dato que tiene a su entrada. De esta forma, solo se escribe en un único registro cuando lo indique la señal correspondiente. Está claro que en las instrucciones epimetricológicas leemos dos registros, cuyos valores se llevan a la ALU para hacer algún cálculo. ¿Cómo unir el banco con la ALU? Pues muy fácilmente. Las salidas de los datos de idos del banco serán precisamente los operandos de la ALU. Y el resultado de la ALU será el dato que se va a escribir en el banco de registros. Por su parte, los tres registros implicados se toman de la propia instrucción. Ya veremos de qué bits exactamente. Pasemos ahora a añadir los elementos adecuados para las instrucciones de carga almacenamiento. En la implementación Uniciclo de MIPS vamos a disponer de una memoria de datos que contendrá todas las variables de nuestro programa. La entrada de dirección es de 32 bits que especifica la posición que se quiere leer. La palabra leída aparecerá por la salida del dato leído. Para realizar una operación de lectura, tenemos que activar la señal de control Leer memoria. Por su parte, cuando queramos realizar una escritura, por un lado, tenemos que indicar otra vez la dirección en la que queremos escribir. La palabra que se va a escribir se proporciona a través de la entrada Dato a escribir. Y por último, la unidad de control deberá activar la señal Escribir memoria. Obviamente, no tiene sentido activar a la vez las señales de control de lectura y escritura. De estar activadas en un momento dado, solo una de ellas lo está. Por otro lado, os recuerdo que las instrucciones de carga almacenamiento utilizan un valor constante o inmediato de 16 bits, que ha de sumarse al valor de un registro que contiene la dirección base. Los registros tienen tamaño 32, para poder realizar la suma correctamente, el inmediato debe extenderse de tamaño de 16 a 32 bits. Ya sabemos que esto consiste en replicar el bit 15 del inmediato desde la posición 16 hasta la 31. ¿Cómo entonces unimos el banco de registros y la ALU con la memoria de datos y el circuito de extensión de signo? Pues muy fácilmente. Por un lado... Leeremos el primero de los registros del banco y lo llevaremos al primer operando de la ALU. Por otro lado, extraeremos el inmediato de la propia instrucción, lo extenderemos a 32 bits y lo llevaremos al segundo operando de la ALU. Allí realizaremos la suma de ambos valores. El resultado será la dirección de memoria en la que vamos a leer o escribir. Por ello Conectaremos la salida de resultado de la ALU a la entrada de dirección de la memoria de datos. En el caso de una carga, se activa la señal leer memoria. Tras la lectura de la palabra en la memoria, esta aparece en la salida de dato leído de la misma y la podemos transportar a la entrada de dato a escribir en el banco de registros. En ese instante, activaremos la señal escribir registro en el banco. Por su parte, en una operación de almacenamiento leemos a la vez dos registros. El primero es el registro base que se suma al inmediato en la ALU para calcular la dirección de memoria. El segundo es el dato leído 2 que tendremos que conectar con la entrada de dato a escribir en la memoria. En este caso habrá que activar la señal escribir memoria en la memoria. Ahora surge un problema y es que hemos llegado a dos configuraciones incompatibles entre sí. La de la izquierda es la de las instrucciones aritmético La de la derecha, la de carga de almacenamiento. Ved cómo en un caso la entrada del segundo operando de la ALU es el segundo eh, registro leído. Y en el otro es el inmediato extendido de signo. Por otra parte, el dato a escribir en el banco puede proceder de la salida del resultado de la ALU o de la memoria de datos. Para poder hacer todo necesitaremos dos multiplexores. Uno de ellos selecciona el operando 2 de la ALU mediante la señal de control que denominaremos fuente ALU. El otro selecciona el dato a escribir en el banco de registros. Mediante la señal que llamaremos memoria registro. Hasta aquí este. Video.